las anclas sueltas, frágiles, colgando, y la alegría de la fiesta del mar endureciéndose a lo largo de la propia aventura de la vida. En alguna parte y escrito en alguna lengua viva, próxima, debe haber algún libro donde se diga que el hombre se acostumbró a calafatear los barcos, y a pintarlos, y a ponerles nombres familiares, y a veces hasta llamarlos por sus diminutivos, de tener a la mar como cosa suya, de verla que siempre se pinta distinta diariamente, que se pinta además con sus sonidos labrados de humedad, arrancados también de sus entrañas en mitad de la brisa. Entre un poema y otro aparecen versos tajados en la piel coloquial de nuestra sentimentalidad insular. Así, en De Locre al azul, están estos que se escapan por el final afuera del poema, se durmieron cansados los alicios de tanto arar y vuelta arar mareas, de tanto abrir fragancias en los pinos, de tanto modelar rizos de nubes. El poeta enhebra la experiencia del amor y el amor mismo con una ternura inequívoca y distinta, como venida de esas tardes que la soledad irrumpe hacia adentro y que, pasado el tiempo, una noche cualquiera, fundido en esas tardes, devuelve, bandurriando torpemente una guitarra contra un sol desesperado arriba en las estrellas, abandono nutriente del amor. Ahí está el poema Aquel nido de juncos, como también el poema de los hijos, en los meandros de la memoria, rincón del río esquinado en lo más amplio, está el habitante de los tiempos, esperando el mar que no vendrá jamás y que, como mucho, mandará algunos enviados en manada, salmones suyos del mensajero del vivir, sobrevivientes natos. Así abarloan la mar de su poesía estos dos libros últimos que fueron los primeros. De la andadura del poeta, Mar que yace y la piedra y el recuerdo. Cambian el calendario en el futuro y entornan las emociones cruzando geometrías. Y saludos antes que el atardecer se ponga a crujir, acomodándose al cansancio y al placer del sueño. Otra vez el abandono nutriente del amor. En él es el acontecer supremo, único, devolver del secuestro del tiempo la épica diaria del amor, el toma y daca de la vida diaria. Y quiero yo celebrarlo aquí, bien alto con él, con el poeta, recuperando esos versos del poema Mar adentro, que bien podría valer su título para nombrar este libro primero suyo de este hombre, Fernando, hombre de mar de orillas afuera con el mar. Estos son los versos que he escogido. Todos remando mar adentro. Siempre, Porque el mar yace en nuestro polvo humano y el corazón navega en nuestra sangre. Tan cercano está el puerto y la esperanza, tan íntimo el abismo y el naufragio. Poeta que se proclama mano recia y corazón humilde, las raíces al aire frente al tiempo, al modo de los que vinieron antes para hacer el mundo y darle dirección a los caminos, su misión solo a la naturaleza, palabras a los amaneceres y amor a las cosechas, y amor a las cosechas, madres tales, las madres todas las horas del día, bendiciones al pan y a las semillas, y canciones de ardor vivas, a la permanencia de la vida en la vida y en la muerte. El poema Amores es también lugar de escapada para las cosas nodillas con las otras, que sí dice con sencillez espléndida el poeta. Porque hubo amor, pisadas de pastores se engendraron, firmeza de caminos nuevos. Porque hubo amor, también el monte abrió sus cuevas para abrigo y refugio generoso. Porque hubo amor, continuado, el soco de las cuevas engendró primitivo caserío. La sobrevivencia, la vida en su autohacer, el estar, el ser siendo, la permanencia, la constancia, el sudor y su flujo siempre intemporal que adorna el trabajo en la frente antes que en la memoria de las generaciones. Y el encendido cierre de este mismo poema que no se para, Así el amor rompió en frutos y la luz alumbró la sucesión de más piedras sobre otras piedras, porque hubo amor y siempre de su fuego surge la luz de nuevas vidas. También es verdad que al lado de la emoción positiva del esfuerzo y la tradición activa del esfuerzo aparece Aparecen en el progresivo abandono de la tierra, la dejadez en el cuidado diario que exige el vivir y más el trabajar para vivir, el despuntar del falso florecimiento y las autocomplacencias, el orgullo grosero que no corresponde a conocimiento pleno alguno de ninguna sabiduría ni a una elevación supuesta de los espíritus, fuere fugaz o tal o no, tal supuesta elevación. Algo de todo esto y mucho más se cumple en el poema El Sol de Cada Día. Dice el poema de Fernando, mientras llora el sol su fuego, duele ver las matas secas, ver morir los tomateros, o podrir las plataneras con sus racimos sedientos. Sofoca como un infierno que el dueño de unas de venas. Se esconden agua, que esconden agua en el suelo, tras noche gastando estrellas y acueste al sol en su lecho. Duele ver morir la vega mientras ríe el sol su fuego. Causa tanta primavera. Cansa tanta primavera, perdón. Me emociona particularmente y de forma muy especial la gratitud del individuo humano hacia el humano que respira el poema numerado como cinco del libro. La piedra y el recuerdo. Abre y corta, secciona innumerables desplazamientos de relación y música colectiva. También al modo de los que vinieron antes, para hacer el mundo. Acabaré aquí mis comentarios. El poema irrumpe así. Labrante, enséñame a esculpir torres de amor. Enséñame. No importa que en sus huecos arrullen paz de nidos las palomas. Enséñame, enséñame enséñame estamos hablando de alguien que empezó ya siendo un poeta arraigado en el amor y por el amor de un poeta de la mar y por el vivir y el esfuerzo diario más arraigado aún en el sentir colectivo de la vida o lo que es lo mismo la vida total la mar total el oleaje de la vida y sus bajuras, núcleo, núcleo y a la vez madre focal de su poesía son la mujer, la compañera, las ilusiones comunes, los hijos y la memoria de sus antecesores que refuerzan su muy profundo y más que trascendente arraigamiento. Ya empezábamos nosotros este escrito ofreciendo la sugerencia de que Fernando Ramírez es un poeta que se asomó al mar desde el principio de sus versos. Y vamos a concluir arriesgando convencidamente que Fernando Ramírez es un poeta que mucho antes de que yo lo nombrara aquí así, ya estaba él y de allí viene en el presente anterior de la poesía de la reconciliación. Adelante, Fernando, ánimo. Detrás viene mucha gente, nuestro pueblo también. Adelante. Dime que no me he equivocado en esto. Dime que al menos en esto no me he equivocado. Gracias por oírme. Gracias por oírme tú a mí. Adiós. Hasta siempre. Y que en poesía vivas mucho tiempo más. Juan Jiménez.